Descubre los secretos de belleza del mar muerto. ¿Te has fijado en la etiqueta? Fabricado en Israel. 100% beneficioso para la piel y para los colonos que ocupan Cisjordania. Nuestros productos aprovechan todas las materias primas que quitamos a los palestinos y que tu piel necesita para hidratarse cada mañana. Siéntete libre y sumérgete sin culpa en un baño de placer. Te mereces estar guapa. ¿Qué importa de dónde vengan las cosas? Tu bienestar tiene un precio. Yo no compro a